Buenos días. Hoy vengo aquí a grabar un trabajo de clase en el cual tengo que captar sonidos. He traído mi equipo de grabación profesional, he traído a mi cámara el unicornio mágico y voy a proceder a grabar los sonidos de la realidad que me rodea para eh, introducirme en el mensaje que el ambiente está transmitiendo al mundo exterior. Os voy a mostrar el sonido de mi equipo profesional de grabación. A ver, por favor, di unas palabras. Brillante. Magnífico. Voy a proceder a grabar el sonido de cómo estos tubos no deberían estar en plano. Voy a proceder a grabar el sonido de mis pasos. Ah, mi escoliosis. Sí que puedo grabar el sonido de mi escoliosis, espérate. Para que te a romper la columna. Perfecto. Cámara unicornio, por favor, acompáñame. Vamos a grabar los pasos de un unicornio salvaje. Magnífico. ¿Puedes enseñarnos cuál es el sonido de tu magia? Se ha sido el sonido de la magia de un unicornio. Vamos a, a captar el sonido del muro. Magnífico. Acompáñenme, por favor, acompáñenme. Voy a grabar el sonido de la naturaleza. Voy a captar el sonido de la naturaleza siendo destruida. Voy a captar el sonido de las murallas filosóficas que no nos permiten salir del confinamiento eterno. Magnífico. ¿Cómo salgo de aquí? Yo puedo volar. Tú no. Este es el sonido del alcoholismo. Magnífico. Este es el sonido de unas manos de unicornio. Como podemos comprobar, no hacen ruido. ¡Continuamos! Este es el sonido de cómo pongo en peligro un micro. Es el sonido de cómo criogenizar una mano a menos 48 grados en enero. Este es el sonido de cómo me seco la mano contra un unicornio. Continuamos. Este... Es el sonido de la naturaleza en una bonita tarde de sábado. Huele a chorizo. ¿Qué dice? ¿Cómo es el chorizo? La, ¿No te huele a chorizo? ¿Qué? Este es el sonido de un pantalón nuevo. Manchado. ¡No! ¡Es nuevo! ¡No! Dime que es agua. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tal si capto el sonido de una naranja? Querida naranja, por favor, dígame. Oh, hi Mark. ¿Qué opina sobre los sonidos que nos rodean en nuestro día a día? Ha sido una declaración muy interesante. Gracias. ¡Mi pimentito! Bueno, nos lo habíamos comido ya, pero... Este es el sonido de la decepción de encontrar una planta de pimiento muerta. Este es el sonido de una humilde florecilla. Ay, Dios mío. Este es el sonido de algo asqueroso. Y ya estaría. Este es el sonido de un cepillo. Apasionante. Sí. Este es el sonido de unos animales salvajes. Señor, den su opinión. ¡Neo! A ver, Trini. Los animales salvajes han sido sobornados correctamente. Este es el sonido de una especie de baby boomer trabajando. ¡Muere! ¡Muere! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡No va el juicio! Este es el sonido de las criaturas que viven debajo de mi cama. Este es el sonido de la calidad. Sublime. Este es el sonido de una especie domesticada de apuntes. <coughs> Medio domesticada. Este es el sonido de la grandeza. Ha sido un placer presentar esta investigación tan importante para mí en mi vida y para la vida de muchas personas que no, no, no salen de casa lo suficiente. Los sonidos que nos rodean tienen una gran carga espiritual que debemos implantar en nuestras vidas aún estando en confinamiento o siendo un hikikomori. ¿Qué tengo que decir? No, sí. Muchas gracias por ver este vídeo Como he repetido anteriormente Alberto ponme un 10 Yo soy bicho Y a ti te toca decidir ¿Me seguirás la ¿Me seguirás la pista? Me seguirás la pista...